Hoy vamos a hablar de un excelente recurso narrativo, saltos temporales. Con ellos podemos generar o explicar situaciones que antes no eran posibles. Pero primero hay que tener en cuenta algunas cosas. Suscríbete al canal ahora, convertirte en un aventurero de la taberna de rol y conseguir ventaja en tu próximo clic a la campanita. En el preciso momento que lo hagas, vas a tener un flashback de todas las personas que ya lo hicieron antes. Disfrutando en pijama nuestros videos. Queremos agradecerle a WJ El por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabanatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Hay momentos en que como DM queremos hablar del pasado de lo que está pasando en la aventura. Pero como generalmente se juega en el presente, siempre preguntando qué hacen los personajes o reaccionando a lo que ya están haciendo, se vuelve complicado mostrar algo en un momento diferente sin generar problemas narrativos. Porque los viajes temporales suelen ser complicados. Empecemos por el pasado. La manera más fácil de hacer un flashback es con una cinemática. Vos como DM relatando un evento que sucedió cuando los personajes estaban haciendo otra cosa. No está mal, pero es uno de esos momentos donde los jugadores no participan y si las cinemáticas se hacen muy extensas se puede perder la inmersión. Es importante saber que al jugar un evento en el pasado los personajes no van a tener real peligro. Ya pasó un tiempo desde ese suceso y ya llegaron hasta donde están lo que hace que, al no tener urgencia de peligro de siempre, tengamos que generar tensión de otra manera. Los problemas que se encuentra el grupo durante el pasado tienen que ser interesantes y no molestar en el presente de la aventura. Hay varios juegos que sirven muy bien de ejemplos para hacer flashbacks interesantes, como Blades in the Dark o Serenity. Pero vamos a charlar algunas formas de hacerlos en cualquier sistema de rol. Una buena opción es la de los asaltos. Me refiero a las pelis de robar casinos o hoteles. En estas, la planificación y ejecución del plan se hacen en momentos separados, pero en la pantalla lo vemos en simultáneo. Como DMs, vamos a hacer lo mismo. Si los personajes tienen que ir a robar un castillo, vos podés describir cómo llegan y que ven a un grupo de guardias en la torre En lugar de seguir en el presente pidiéndoles tiradas con los guardias, movés la escena a la noche anterior cuando estaban planificando Y entre todos deciden cómo lidiar con estos guardias Tal vez, en lugar de seguir por ese pasillo, pueden ir por la parte de afuera trepando con las tiradas correspondientes de esta manera, los personajes van a estar activamente jugando en las escenas pasadas y presentes sin complicaciones. También van a poder sortear todos los obstáculos que los personajes encuentren, excepto aquellos que son sorpresas, y que van a tener que resolverse en el momento. Mi recomendación para esto es que les avises al grupo de este tipo de sesiones, por lo menos la primera vez, así les es más fácil seguirte el ritmo cada vez que va del plan a la acción, y viceversa. También puedes tener algún tipo de señal para indicar en qué momento se encuentran. Y que también le permitas al grupo decidir cuándo cambiar la escena. Te pueden sorprender con planes súper raros. La idea es que encuentres maneras locas de resolver los problemas. Este método se puede usar en menor escala para que los personajes consigan algún tipo de ventaja. Por ejemplo, puedes hacer un solo flashback donde se pusieron a entrenar o consiguieron información sobre sus oponentes y así estar mejor parados. De nuevo, que tengan la posibilidad de hacer estas escenas pasadas no quiere decir que van a salir ganando siempre. En ellas tiene que haber algo que arriesguen para conseguir lo que quieren. Puede pasar que para conseguir el dinero que necesitan para arreglar su barco, tienen que negociar con un comerciante oscuro y misterioso que les pide que entreguen algo en cada puerto sin dar explicaciones. Otra manera interesante es jugar toda la historia en un flashback. Para esto, es mejor establecer que en el presente alguien está contando los eventos del pasado. Puede ser algún anciano de alguna tribu contando historias de antiguos guerreros a su gente, o alguien en un juicio dando su declaración sobre los hechos. En este caso, no va a cambiar mucho de una partida convencional. Pero en algún momento, el pasado va a llegar al presente y eso va a atar los cabos que pudieron haber quedado sueltos. Si van a usar este método, les recomiendo que haya una buena cantidad de la historia contada por parte de los NPCs. Así se mantienen presentes, se desarrollan y si en algún momento se encuentran con los personajes, estos sepan quiénes son. Está bueno tener varios NPCs distintos narrando. Te va a dar la posibilidad a vos como DM de cambiar la forma en que contás una parte de la historia. Por ejemplo, uno de los que tiene que declarar en el juicio es un general de un ejército. Y cuando hagas esta parte de la aventura, Puedes narrar haciendo énfasis en que los combates y la voluntad de hierro de quien haya peleado sea lo más presente. Pero la próxima persona a la que le toca ser narrador es alguien con mucho miedo. Y esa parte de la aventura puede volverse más siniestra y toque jugar algo más de misterio. Otra razón para una de estas escenas del pasado puede ser para introducir a un NPC que nadie sabía que era importante hasta ese momento. Por ejemplo, cuando están en la audiencia con el rey para defenderse de las acusaciones ven entre la corte un rostro conocido Acá haces una pequeña cinemática de que esta persona estuvo presente cuando se enfrentaron a los bandidos cuando hablaron con los mercenarios y cuando ayudaron a los leñadores Así que ahora que lo reconocen, tal vez puedan pedirle ayuda en el momento o extender la escena y preguntarle a alguien en la mesa si hablaron con este sujeto Y rolear un poquito en el pasado Hacer un buen flashback es muy divertido y se puede volver un recurso muy útil en tu forma de dirigir. Les recomiendo que prueben hacerlos porque pueden sumar un montón de rol a la aventura. A mí me gusta mucho la idea de los asaltos. Se pueden hacer cosas geniales y los grupos se divierten un montón durante la planificación. En cuanto a los saltos hacia el futuro, algunos juegos nos dan opciones para que los personajes ocupen su tiempo, como estudiar, entrenar o trabajar. Sin tener en cuenta el sistema, es importante que les preguntes a los personajes qué hicieron durante el periodo no jugado. Pensá que esto les da el momento perfecto para rolear. Hablar de cómo se sienten, si algo los dejó preocupados o incluso para saber si sus objetivos cambiaron. Pensalo como una herramienta no solo para la historia, sino también para el desarrollo del personaje. Como DM, esto te da muchísimo material que puedes usar más adelante. Otra forma de usar el futuro es con visiones. Un miedo muy recurrente es mostrar a los personajes algo y que nunca ocurra. Lo pueden sentir tanto DMs como los jugadores. Al jugador le da la incertidumbre, nunca va a tener en claro exactamente qué va a desatar la visión. Como DM, tal vez te preocupe generar alguna expectativa y no cumplirla. Pero no es un problema, porque el objetivo real de las visiones en el futuro es generar esa confusión. Si hay algo en lo que tenemos experiencia los narradores, es que rara vez pasa lo que tenemos planeado. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo vamos a hablar de un sistema muy distinto que hace mucho vengo con ganas de contarles. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿tienen otra forma de hacer flashbacks? ¿Cuál es su escena favorita de flashbacks? La mía tiene que ser el final del lobo de Wall Street cuando DiCaprio recuerda cómo manejaba su auto. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartir nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Suscríbete al canal ahora, convertite en un tabenturero de la taberna de rol y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. En el preciso momento que lo hagas, vas a tener un flash. Me está confundiendo, Tengo miedo de que aparezca el mensaje ese. Si es eso antes que lo hagan voy a comer los mocos Retrocídelo por favor De no, no, no, no. Yo no soy traba No sos nada ¿Cuándo? Hay muchos Z para acá Paola, <risa> wow, condicionamos a tenerle miedo ¿Tan buenos los consejos? Tan buenos los consejos, seguidos. Esa es la cuestión. Ahora que lo sé, lo puedo seguir. Es un DM hermoso para afuera. Es violeta. Para nosotros negro verde, fuego malvado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Puede pasar que para conseguir el dinero que necesiten.. Esto es lo tengo que te decir Sí, porque, o sea, todos se necesiten. ¿Cómo se <risa> esto no tengo que decir, mi amigo. ¿no? <risa> ¿Qué es eso? ¡Aló, <risa> es? Bore! Sigue, sigue, sigue. ¡Lo <risa> <No> puedo pausar! ¡Lo <risa> puedo seguir mirando cosas! Parece bueno, este es un buen plan. No, no le pegues la pipa. ¿Qué es todo esto esto? <risa> Pensé que había pasado algo no, si no, estaríamos y que sigas grabando Siempre te frenamos cuando pasa algo ¿Está bien? Ahora va a pasar algo, vamos a pasar una lluvia de dinosaurios, va a pasar algo dale, si no puedo leer el guión? ¡Ooooh, tío! Mirá, la